Bueno, buenos días amigos pescadores, buenos días a toda la gente del pescador. Hoy nos encontramos acá, Laguna La Zoraida, sobre el pesquero Luis Robea en Villa Cañas. Eh, una laguna que empezó a, a rendir bien, este, venía media tranquilona como todas las lagunas, bueno, pero arrancando la temporada. Así que vamos a hacer una, una pequeña notita a modo de adelanto de, de esta temporada 2021 que esperemos sea realmente este, satisfactoria para todos los pescadores de pejerrey. Ya estamos con algunas líneas en el agua. Vamos a mostrar un cachito nomás los equipos que estamos usando. Caña telescópica, en mi caso 4,20 m. Un reel frontal mediano, multi de 0,16 m. Eh, estamos usando líneas de flote, acá voy a mostrar una. Yo estoy usando, que ya la tengo tirada, igual que esta, palitos desiguales, en balsa, eh, con bajadas más o menos entre 30 y 40 centímetros. Vamos gareteando ahora, vamos a arrancar a hacer un garetito, a ver qué pasa. El fin de semana pasado se pescó muy bien, gareteando, muy buenas piezas, muy buenos tamaños, así que bueno, esperemos que hoy también se nos dé la pesca. Ya vamos a presentar ahí a mi compañero que está de, de camarógrafo ahora, Nicolás, este, y esperemos bueno tener algunas capturas para ir filmando, para ir mostrándole la, las imágenes y que sea de, del gusto de todos ustedes. Bueno, vamos con el primero, debutando, un juvenil, un chiquilín. Así que bueno, vamos a seguir, vamos a esperar que lleguen los, los más grandes. Excelente, excelente captura. Bueno, acá estamos presentando a Nico. Buen día, Nico. Hola, Eduardo. Buen día. ¿Cómo estás? Primer peje, un matungazo, una hermosura de pescado. Muy bueno. Bueno, yo saco los chiquitos, Nico los grandes. Bueno, por esto es para ver que la laguna está poblada. Hay de todos los tamaños. Hay pescaditos chicos, medianos y hay unos bichos espectaculares. Así que dale. Bueno, acá tenemos bueno. Un pescado, muy lindo pescado. Bueno, ya tenemos otro combativo. Bueno, lindos che, Cheparejitos. Muy bien, seguimos. Bueno, otro juvenil. otro juvenil. Está bien poblada la laguna. Vamos a devolver, Nico. le tiramos bueno vamos mejorando el tamaño estamos usando unas bolitas ping pong en esta línea eh, para ver la parte negra porque estamos pescando con el reflejo de frente entonces cuesta mucho ver, el, ver la bolsa tenemos el sol bien de frente y el viento del este a medida que vaya rotando un poquito el sol después vamos a ir cambiando las líneas vamos a ir poniendo otras de, de otros colores pero bueno, es una alternativa, una opción la huella negra para los días de, de reflejo Bueno, bueno, vamos con otro tronquito de la Zoraida. Los pejerreyes del lomo ancho espectaculares, cortos, muy buena boca, mira cómo traga, muy combativo. Bueno, camino con otra captura, el pique no es constante, no es constante. Por ahí sacamos 3, 4, 5, se corta un rato, arranca de nuevo. Bueno, acá estamos arrancando la otra jornadita de pique. Un lindo ejemplar de, de Nicolás, así que bueno, vamos a seguir. Acá estamos gareteando, la laguna muy platinada. Hoy estamos usando bollas negras, bollas oscuras. de 10 hoy ¿eh? todo lindo pescado pescado de medida 28, 30 hemos sacado algunos más lindos más grandes pero bueno ahí está la pesquita bajadas de 30 centímetros 25 mojarra viva de carnada seguimos Nico Buen pejerrey, un buen pejerrey, muchacho, ¿eh? Copo, copo, copo. ¡Opa! No estaba para perderlo, Nico, ¿eh? No. Mira qué pescado. Mostrámelo, mostrámelo. Impresionante, che. hermoso matungo. Muy bueno. Daremos una fotito también. No da la el garete. Espectacular. Bárbaro. Seguimos con los pejes, peje de medida, 25-28 centímetros, bastante bien pobladita la laguna, el tique si bien no es constante, pero vamos, vamos haciendo la cuota de a poquito. Bueno, mira. Este es ya es un pejerrey más interesante, eh. Se lo vamos a mostrar mejor. Espectacular, Laguna de la Zoraida, pesquero Luis Robea, Villa Cañas. Ah, bueno, mira el malo dentro del copo. Espectacular, espectacular. Qué calidad de pescado. Vean qué calidad de pescado. Y esto no es mentira. En vivo acá, mirá. Mirá qué pescarra ahí. Vamos a la hora y seguimos pescando, seguimos pescando peje de todas las medidas, medianito, chico, grande. Perfecto, Nicolás. Otro juvenil. Bueno, muy buena pesca, venimos haciendo acá. Y acá estamos disfrutando una pesca de pejerreyes en Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañás. Bueno, acá estamos ya pasado el mediodía, seguimos con una pesca más, más que satisfactoria Realmente. Un pescado muy lindo. Acá lo vamos a meter con el copo Nico. Porque un buen pescado. Miren qué pescado. Miren qué pescado. Ah, esta es una cosa de loco. Este pescando cerca del kilo. Cerca del kilo de anda este pescado. Realmente un bicho hermoso. Hermoso. Miren qué pescado. Esto es Laguna La Zoraida. Villa Cañas, realmente impresionante. Miércoles 24 de marzo, estamos haciendo una pesca fabulosa, fabulosa. Para todos los que hablaron que la laguna estaba sin pescado, acá tiene la prueba. Así que bueno, vamos a seguir un rato más. Bueno, para toda la gente de Semanario del Pescador, una jornada de pesca acá en Laguna La Zoraida de Villa Cañas, pesquero Luis Robea, realmente una una mañana a puro pique, muy muy buena pesca, ahora se nos planchó la laguna tipo 2 de la tarde, pero bueno, ya tenemos la, más que la pesca hecha, más que la cuota realizada. Así que Nico, mostrá un poquito, mirá, miren qué pieza. Muy muy buen pescado. Así que bueno, la invitación está hecha para todos los amigos de Laguna La Zoraida, pesquero Luis Robea de Villa Cañas. Bueno, amigos, acá, desde Villa cañas Eduardo Gambini, dándole un panorama, un informe de lo que es este inicio de temporada de Laguna La Zoraida, de este pesquero Luis Robea, que va a estar inaugurando una nueva bajada de lanchas, este, ya para el fin de semana. Y como siempre, agradeciendo a la gente de Payo Argentina, eh, por facilitarnos toda la, la indumentaria para realizar nuestras notas. Espero que las imágenes hayan sido de, de vuestro agrado, y será hasta la próxima.